Prenchaurre con en el buruada es que izquierda prestatu duen campaña a orquestea. Campaña cobracheco ordua iritsi da, du izena. envides bidez, bide Lan Erreformaren aldaketa nagusiak, San ditugu, izan Ere Erreformarekin, reformaren kim. da, hainbeste alda tuda a investe escubide berres curatuta. Landilion escubideak murristen ondoren. Campaña Sarigarela, escuorriak panatuko ditugu non eta iru aurreera pauso aspimarrachen ditugun. Batetik negociazio kolektibua berreskuratzea. Besteik bein beñiko kontratazioa arauzea kontratazioa egonkorra izateko. Etaskenic, lan iruzurra Uchichea kontratuak legezkoak izateko. Es esta campaña que la organización escaranchista izquierda unida sus militantes van a llevar a, a nuestros pueblos, a nuestros barrios, a los centros de trabajo en este mes ya casi casi de junio en el que podemos decir que la reforma laboral ha sido un éxito para las y los trabajadores. En este momento de incertidumbre económica internacional en nuestro país se está creando empleo, está descendiendo el desempleo y se está reduciendo la Precariedad en el mundo del trabajo. Pero es verdad que una vez llevada al BOE la reforma laboral, las organizaciones políticas de la izquierda hemos cumplido ese compromiso, pero ahora toca pelear en los puestos de trabajo, nos toca pelear a las y los trabajadores. La campaña queremos en primer lugar. Eh, difundir las, eh, los derechos, los nuevos derechos de las y los trabajadores para que todos sepamos eh, qué nuevos derechos tenemos y queremos también animar a las y los trabajadores a organizarse en los sindicatos de clase, a organizarse para que se cumplan sus derechos y para conquistar nuevos derechos.